El legendario dios Nika, libertador de los esclavos, tiene una base mitológica. En Rautulath Fei, aprendimos que se basa en Hanuman, el fiel compañero de Rama en la epopeya del Ramayana. Según la leyenda, Hanuman nació porque el dios del viento dejó caer pudin sagrado, que su madre consumió. En su infancia, hambriento, saltó hacia el sol, creyendo que era una fuga, pero quedando con la mandíbula desfigurada, aunque la causa de esto difiere según la leyenda. En el Ramayana, es el único que puede saltar a la isla de Lanka. Además, podía alterar a voluntad su tamaño completo o el de sus miembros. En resumen, Hanuman actuó como un aliado que nunca abandona y que lleva a sus amigos en el corazón.